Pues en esta escuela de nuevas oportunidades, uno de los aprendizajes o de los contenidos base eh, que estamos desarrollando con estos chicos y chicas, es el desarrollo de las competencias emocionales, de la inteligencia emocional, que viene a ser la capacidad para percibir, comprender y regular de la mejor manera posible esos estados internos, tanto en nosotros mismos y en primer lugar, como en la interacción y la, la, la relación con los demás. ...puesto que se sabemos ya, ¿no? Y esto ya es algo que se ha estudiado a nivel científico... ...que marca una gran diferencia en la calidad de nuestra vida... ...en cualquier área y en este contexto en el profesional... ...que es un poco la, la propuesta de esta escuela, ¿no? De que los chicos vayan desarrollándose... ...y encontrando esos caminos itinerarios profesionales... ...que a ellos más les le, le gusten. Vine aquí buscando trabajo... ...y me acabaron enseñando esto de la ENO... ...y pues posiblemente empieza a estudiar... ...y déjelo del trabajo para un poco más adelante... ...porque sin estudios no vamos a ningún lado... ...y la verdad es que lo recomiendo bastante... ¿eh? ...me llevo una experiencia bastante buena". Tengo 16 años y llegué aquí... ...porque en la ESO no me estaba yendo bien... ...y necesitaba un plan B... ...y me salió bien al final... ...y yo esto recomiendo a, a la gente que no le vaya bien en la ESO o que necesite entrar a grado medio y no sepa cómo, es una recomendación que yo hago que funciona.